No es justo que pase otro feminicidio por culpa de gente así, ¿entiendes? Y yo busqué de, lo, de la justicia, lo apresaron, le met, lo condenaron. Me dices que él te amenazaba, ¿Qué, ¿qué era lo que ocurrió? Sí, me amenazaba de muerte porque yo no quería estar con él, donde quiera que me veía me amenazaba. Anteriormente ustedes habían tenido situaciones parecidas cuando eran pareja. No, nosotros nunca formado pareja. Él está obsesionado conmigo. En consecuencia, se le condena que se la pena de 5 años de detención suspendido de manera parcial, de los cuales deberán cumplir 3 años de prisión y 2 años suspendidos, según se decone el artículo 341 del Código de Procedura Penal Dominicano, que es público bajo las condiciones de la regla. No acercarse a la persona o residencia o lugar de trabajo de la víctima. Atenerse de cumplir en inciso de al corte. del uso o corte de armas de fuego. Regla Debe deberá ser cumplida durante los dos años de la sentencia que se suspende, lo cual puede ser revocado en caso de incumplimiento. En cuanto a las cosas, se declara justicia. Mantiene la medida de cohesión que está sobrevividada, Fija la lectura íntegra de la sentencia para el día 24 de julio del año 2019 a las 9 horas de la mañana.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 Se le condena a cumplir la pena de cinco años de detención menor suspendido de manera parcial, de los cuales deberá cumplir 3 años de prisión y dos años suspendidos, según lo que dispone el artículo 341 del Código de Penal Dominicano. Esto público es bajo las condiciones de la regla siguiente: no a acercarse a la persona o residencia o lugar de trabajo de la vida atenerse de cumplir el incesor de vida transgórica. atenerse del uso o corte de armas de fuego. Regla que deberá ser cumplida durante los dos años de la sentencia que se suspende, lo cual puede ser revocado en caso de incumplimiento. En cuanto a las cosas, se declara justicia. Mantiene la medida de cohesión que está sobre el Fija la lectura íntegra de la de sentencia para el día 24 de julio del año 2019. Grazie.